En el vídeo de hoy os mostraré otra forma de importar el fichero Sinli a Excel. En este caso, nos aprovecharemos de Power Query para poder hacer la importación. Tenemos el fichero como el de ayer, el mismo, en el que podemos ver las cantidades acumuladas de las posiciones y tenemos nuestro Excel. En lugar de pulsar la opción de datos, obtener datos externos, nos vamos a obtener y transformar nueva consulta desde un archivo desde archivo de texto y en este caso seleccionamos el archivo que nos interesa que en este caso no tiene extensión conocida, es el mismo que teníamos se nos abre la ventana de Power Query y se nos carga el editor de consultas como vemos ya se carga automáticamente todos los datos ahora lo que tendríamos que hacer es ir separando cada una de las consultas. En este caso le daríamos a dividir columna por delimitador o por número de caracteres. Como sabíamos lo que teníamos era por número de caracteres, seleccionamos e indicamos los números de caracteres en los que dividir. Si fueran varios podríamos seleccionar varias veces, pero en este caso como cada vez es una cantidad distinta tendríamos que ir indicando paso a paso. En el primer caso serían 18 Indicamos hasta 18 una vez y lo más posible a la izquierda, aceptamos y nos divide la columna en dos. Seleccionaríamos la siguiente y repetiríamos así el proceso. En este caso tenemos que tener en cuenta que lo que tenemos que indicar no es el número acumulado, sino ya que tenemos un nuevo campo, la, el dato de longitud, en este caso elegiríamos 17, Aceptaríamos la más izquierda posible, aceptar y continuaríamos de esta manera. Mañana veremos una forma de, en lugar de tener tantos campos posibles, modificar un único campo para poder hacer un, una instrucción split en la cual ya dividamos todos los campos en uno solo. Una vez llegado a este punto, lo único que tendríamos que hacer sería cerrar e insertar en el Excel. Y las columnas que hemos definido quedarían ya correctamente realizadas.